Aloha chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Mario más Vamos a empezar en modo Premium. Me tengo que, me tengo que marchar. Así que creo que vamos a seguir por el lado izquierdo, vale. Que conseguimos ahí, joder, se consiguen muchas más cosas. Dos Spark, uno de oro. Me compensa, yo creo. Derrotarlos a todos, derrotar los caprúsos. Vale, vamos a seguir yendo por el lado izquierdo en el modo Premium 1. Entiendo que habrá varios niveles de Premium, o no sé si se llamará de otra manera. Lo desconozco. Voy a ir otra vez todo el rato al lado izquierdo. No sé si, si es lo más correcto, lo más adecuado, pero bueno. Vamos allá, hay que derrotarlos a todos. Parece sencillito, vamos a omitirlo. Eh, vamos a ir con, con este equipito. Y. Eh, no me voy a rayar. Ni un pelo. No puedo. Eh, no puedo atacar a esos. Pero puedo atacar. Joder, macho. Qué rabia. Puedo atacar. A estos. Sacamos a esto. Perfecto. Vale. Eh, la pitch se puede mover hasta ahí arriba. Y a la picharda Matamos ahí a todo. Lo que nos interrumpe. Vamos a ir con... Con Mario. Eh, salta. Ahí, sortea. Eso. Eh... Con Peach, ¿cuántos aceleró? Tengo un acelerón, así que... Me da igual. Salto de equipo. Vamos a ir a por estos. Acelerón. ¿Y esto qué era? Ataque vampiro bah. Estos eran neutrales, ¿no? Descarga Pues mira, no ha sido muy inteligente Vamos a ver Este que es acelerón Ataque descarga, pues mira Perfecto Activamos esto Ahí ataco a todo, ¿yo? Yo diría que sí Vale Con Mario Me voy a activar esto No llego, ¿no? Al, al otro, pero bueno Vale Y con Bowser Me quedan solo esos tres Daño en área, así que... Vale. Fácil y sencillo, fácil y sencillo, la verdad. Vale, voy a hacer otra... Ay, con Bowser esto. Sí, que seguro que se mueven todos igual, pero... Sí que da como la impresión de que te mueves más lento con este. ¿Dónde, dónde aparecen? Aquí. ¿Dónde han aparecido? Aquí. Buena cantidad de monedas. Lo bueno es que este parece como que ocupa más. 179 monedacas, ¿eh? Ojito. No sé con cuántas empieza. Creo que con 50, ¿no? Bueno. No tan mal. Vale. Vale. Voy a hacer otra partidita más Pirostar estarse al equipo Vamos a ver mm -mm -mm. Hombre, me interesaría el de la derecha Pero vamos a ir nivel 2, ¿no? Vamos a por el nivel 2 Dest Destruye a los caperuzos marinos es más fácil Pero Va, vamos a ir por lo difícil Vamos a ir por aquí que estoy diciendo que voy todo el rato por el lado izquierdo. Que yo creo que da, da igual, realmente. Pero bueno. No sé si influye a la hora del objetivo de cuánto descubrir o no descubrir. Entiendo que sí. Pero es que así me obliga a entrar más veces. Vale. Punto primero. acelerón a este... Uf, me encantaría hacerle acelerón Ah, mira, si sí hay otro aquí No me había dado cuenta, estaba ahí tan camuflado Puedo Uno A ver, me voy a proteger aquí Que es absurdo, ya lo claro, sé Vamos a activar la vista de hierba. Después. Tengo que matar los ojetes. A ver hacerle. a este un acelerón. A ver hasta dónde se puede mover Bowser. Hasta aquí. Vamos a activar con esta. El... La barrera protectora. Con esta. Porque rabia, ¿no? Bueno, no tengo que ir hasta allí al fondo. Vamos a darlo por bueno. Es que no hay manera de darle a tres. Vamos a darle a estos de aquí. No tengo que ir hasta allí al fondo. Vamos a darlo por bueno. Eh, salto de equipo. ¡Ah! ¡Oh! Y de esto. ¡Ah! Estupendo y maravilloso. Vale. Pues me queda este. Que le disparo así. ¡Pum! Y el de Mario. El disparo de Mario. Que es a este. Y ya está. Ah, Mario es verdad. El segundo disparo puedo hacerlo a otro. Pues me he complicado aquí de mala manera. Vale. Siete minutos de vídeo. Vamos a hacer la carrerita con Mario. Vamos a coger esto con esto. Esto por aquí. ¿Dónde han salido más? No los he visto. Aquí arriba, entiendo. Aquí... ¡Qué lento! Bajas, tío. Bueno. Vamos a darle... Vamos a darle. Una más. Bueno, no he visto qué dificultades son. Nivel 4, ¿eh? Nivel 4 y desbloqueamos a Luigi. Vamos que desbloqueamos a Luigi. Estamos nivel 3. Eh... Vamos a ver. Vamos a ver... Igual tengo que poner... Algo, ¿eh? No me he fijado. ¿Qué tengo que hacer? Derrotarlos a todos. 20 enemigos. Vale. Eh, vamos a hacer... Esto. Personalizamos... El... Du -du -du -du -du -du. Daño de arma, no. Disminución... De daño a largo alcance. Disparo amplio. Esto me interesa. Vamos a poner esto. Vale. Este. Alcance de arma. Me interesa. Y me quedan aún más. ¿eh? Disminución de daño. Dentro del radio de explosión. Reduce... La disminución de daño en radio de explosión. Daño de cobertura. Esto me interesa. Vale. Y vamos con Mario. Probabilidad de ser crítico. Alcance. Esto. Pisotón. ¿Y esto qué es? Esto es interesante. Voy a hacer lo del pisotón. Creo que puede ser interesante. Y los Spark. Eh, esto que hacía, Acuacelerón. Ataque de quemadura. Y. Vampiro Acelerón. Vamos allá. Vamos con esto, no me quiero entretener mucho. Que incluso puede que. Grabe otro vídeo, no creo, ¿eh? Pero. Todo puede ser. No, vamos a gastar el acelerón. Oh, a ser interesante ahí. A ver, vamos a medio protegernos. Vamos a activar. Esto está. Si sí, llega hasta esos dos de ahí arriba. No, ahí es que no llega la explosión Vamos a darle a este Y otro más boom, boom. Vale Mata a todos estos Vamos a activar la protección Yo creo que puede ser interesante La protección en este caso a darle una acelerón a este no, hay fallo mío bueno, a ver, sí que me van a atacar esos de ahí arriba, pero me da igual en este caso y ahora Tanto de equipo, vamos a matar a estos primero Si puedo, claro Si se me permite Ah, que hay uno ahí arriba Perro del infierno Me he caído yo en ese de ahí arriba Y estos son débiles a eléctrico Pero este no es débil a nada este también es débil No, este... nada Vamos a matar a este Y uno que me quito Vale, vamos a dejarlo así Resistente, resistente Gracias al... Ah, que hay otros dos aquí lo había visto, tío. Siempre me pasa igual. Bueno, no me ataca Mario. Va, ¡Vaya! Me intentan atacar, no son capaces. a matar a este me quemo qué mal me quedo pues me voy a curar eh vamos a mover esta aquí Y creo que voy a ir a... A ese de ahí arriba. Porque si no, no va a haber quien nos baje de ahí. Pisotón. Acelerón. esto era ataque de descarga, pero este es tipo normal. Le matamos a este ya. Sería lo inteligente, ¿no? Aunque también es inteligente, por mi parte. Saltar aquí. Tratar de matar a este. De un acelerón. Y ya que no logro de un acelerón... Darle a este y destrozarle la protección. Un poquito. Y ya está. Vale. No, no me va a dar tiempo a grabar otro vídeo. Me he venido arriba. Vale, me atacan a Mario mejor que a Bowser. Se nota mucho la recuperación de la Rabbit Peach, ¿eh? Buah, me van a matar a la Peach. Me van a matar a la pitch, confirmamos. Me queda justo 165. Me van a matar. ¡Ah! ¡Oh, ¡Qué rabia, tío! ¡Qué mal jugado por mi parte! A ver. ¿A dónde puedo...? ¿Y con Mario? Hasta aquí. Vamos a matar a este. Y ahora, con Bowser... Que me van a matar a Bowser. Me van a matar a Bowser. Que si me protejo... Puedo. Estamos solo a tres. Qué pena. La ha liado, eh. Perdiendo a Peach La ha liado perdiendo a Peach, La verdad. Resisto a todo el ataque, eh. Tom A ver con Bowser me cago en la mar salada tengo que ir con Mario saltarle por, ir, por tratar de ir rápido pensando que era fácil me he venido arriba Pensando que era fácil y no lo era No es que no fuese fácil No creo que se acerquen hasta aquí Pero vamos a activar esto Y con Bowser Pero puedo dispararle No, soy bobo. Quería moverme una vez más y sin querer le di a disparar. Qué bobo. Pensando que era fácil y me quedé ahí medio descubierto con Bowser al final. Y hubiese atacado a tres, tío. ¿Qué pasa? ¿Es porque es diestro? ¿O qué? Porque no, no me entra en la cabeza ¿Puedo sortear? Choca ahí Joder, qué mala cámara, tío Qué malo todo Hombre, puedo bajar Aquí me protejo en medio con esto Que esto es tipo... Onda de choque de salpicadura. Hombre, pues esto no lo había visto. Pero pues casi mejor... Romper este... Pero esto mejor, desde aquí llego a poco, y desde aquí no le doy a nada, no, pues vamos al, al otro lado. Y, y, y... Vamos a atacar. No puedo. No puedo. 0% todo, tío. O me quedo vendido... O 0%. Pues voy a matar a dos y me quedo vendido. 165. Si van a por Mario, ni tan mal. Y me da, me tiene que dar, tío No me da para pisotón No me da para pisotón Pero me da para acelerón Mato a uno. Qué mal he jugado esto, ¿eh? Me voy a proteger aquí y el daño de explosión <risa> le descubre y ya está. más ya están muertos, pero bueno. 165. Aseguro el que lleguen. Mira, perfecto. Si salto... seguro de que Mario salte. Pisotón. Y muerto. Qué liada, qué liada, qué liada, qué liada por mi parte. Qué liada por mi parte. Aluvión, vamos para allá. Vamos por abajo. Aquí hay una montañita, entonces me subo. A ver, vamos por aquí arriba soltear esto, donde han aparecido, aquí Esas de. esos montoncitos de ahí arriba hubiesen sido interesantes he ido de que era muy fácil y al final pues nada, la he liado nivel 4 subimos con todos a nivel 4 Seguimos a Luigi, Luigi me viene bien Para ataques a distancia Quizá mejor que Bowser, aparte tiene La mirada esta Que... Qué ojito Aquí debería ir por el centro Pero vamos a hacer lo mismo, por la izquierda Todo el rato, tampoco Quiero ir tal Y vamos a ver Aquí, aquí, aquí 44% de los condenados yo creo que será como un 35% cada parte de la torre, no lo sé, pero bueno, chavales, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que el vídeo os haya gustado, que os haya divertido, que os haya entretenido y nada, una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos, espero veros pronto en el siguiente vídeo. ¡No me falléis!